Oiga, hoy por la mañana me escribió una persona de escasos recursos de las cuales estoy conociendo últimamente para que por favor le ayudara a imprimir eh, un libro prácticamente que no está al alcance de sus posibilidades. Así que nada, ya lo imprimimos, lo anillamos y estamos camino a dejarle este libro para que pueda estudiar su hijito o hijita, no tengo muy claro qué es. ¡Buenas! ¡Hola! La estoy buscando a la señora de aquí, tal vez la han visto. Buenas. Creo que nada. No. Buenas. Muy buenas. ¿Cómo le va? Ay, estaba trabajando ayer. No, es de lo que se Por aquí le traje para, para su... ¿Es para su niño o niña? Es para mí. Ah, es para usted. Sí. Ah, ya. Ay, le, le saqué copias y está bien anilladito para que ahí pueda ya estudiar. Gracias. Ya. Muchas gracias. Ay, sí, gracias por eso, porque ese día que le mandé ya me tocó estar con otra compañera siendo mismo. No se preocupe. Le deseo muchos éxitos en sus ya. estudios. Hasta luego. Cuídese.